Hola chicos, ¿cómo están? Espero que de verdad le estén pasando muy pero muy bien. Yo soy Emanuel y ustedes saben que en el video anterior estuvimos eh, mandándole mensajes a personas que son miembros de Omega Pro. Pudimos ver sus reacciones que no fueron muy buenas. Eh, pudimos... Eh, bueno, ya vimos todo ese contenido y pues eh, en ese momento cuando yo estaba grabando ese video... Y mientras yo estaba mandando esos mensajes me entró una llamada de una persona a la que yo le mandé el mensaje enviándole el link de mi video eh, el documental de Omega Pro para que lo viera, simplemente era un mensaje informativo si lo quería ver que lo viera y pues esto fue lo que sucedió eh, en esa llamada ¡Aló! ¿Aló? buenos días! Hola, ¿Con quién tengo el gusto? Eh, Manuel para servirle. Don Manuel, ese, ese link que usted me envió, ¿de qué es? Es un video documental hablando sobre Omega Pro. Ah, ¿un documental? Correcto, me imagino que ya lo vio. Sí, lo estaba, lo estaba abriendo. Ah, ok. Ok. El documental dura alrededor de una hora, entonces me imagino que no lo ha visto completo. No, no, señor. Ah, ok. ¿Y qué opina del video? Pues a ver, eh, yo también trabajo con Omega Pro. Ah, entiendo. Usted trabaja para Omega Pro. Sí, señor. Ah, ok. Eh, usted sabe que... Usted sabe que es un ¿Señor? esquema Ponzi con sí. Ajá. Pues bueno, no no, no lo hizo bien completo, no lo hizo bien completo con la, el, el mensaje. Ah, ok. Le, le, la, el video la, es para tratar de pasar la información. Me gustaría mucho que lo viera completo y que analizara la información que se dice en ese video. Pero eso es de, de Omega Pro, Omega Pro. Sí, correcto, Omega Pro, Omega Pro. ¿De qué parte de comunica? Yo soy de Costa Rica ¿Usted es de? Eso es en Colombia Ah, le entiendo Sí Me gustaría mucho que usted analizara Esa información que, que le mandé Por el video Y si tiene alguna duda, alguna pregunta Podemos hablarlo pero, o sea, no, pues, es, explíqueme usted ahí, eh, brevemente ahí. No, pues, imagínese que es un video de una hora completa. De ahí, está complicado, ¿verdad? Pero, pues sí, pero, pues, no, no. el resumen. Ok, ¿El resumen? en resumen. Este, durante ese video, es un, una investigación que yo hice, donde podemos ver que Omega Pro no, eh, no está regulado por la FCA, en algún momento lo estuvo regulado. Y llegamos y le preguntamos a los líderes de Omega Pro, que, ¿por qué pasó esto? ¿qué fue lo que sucedió? Y la respuesta que nos dieron ellos fue, básicamente, que, que eso no tenía nada que ver, que ustedes preocupense por otra cosa. O sea, básicamente lo que estamos viendo es que en Omega Pro, lo que sucede es un adoctrinamiento en donde si usted se cuestiona las cosas que ellos están haciendo mal, el que está mal es usted. Entonces, básicamente, todo el video es hablando sobre el reportaje que hicimos sobre Omega Pro. Mm, ya. ¿Qué le parece? Pero, o sea, relativamente entonces Omega Pro es que ¿Es un ponzi Es un ponzi, correcto. ¿Usted sabe lo que es un Ponzi? Sí. ¿Me puede explicar qué es un Ponzi? Un Ponzi es, eh, es un artículo donde se donde se requieren personas y, y en el momento así, uh, se desfuman. Eh, más o menos, pero, pero no. Lo que sucede es que... Omega Probal no está registrado en la FCA, sucede que realmente no tiene los permisos para trabajar en Forex. O sea, no está trabajando en Forex. Lo que sucede es que todo esto de Forex es una puesta en escena para eh, justificar un Ponzi. Un Ponzi es que, aunque te digan de que no requieren reclutamiento de personas o que no es obligatorio, sí que lo requiere. ¿Por qué? Porque si no hay personas nuevas ingresando dinero en el Ponzi, no hay dinero de dónde eh, sacar para pagarle a las personas que ya están dentro. De manera que, si, re, si realmente si, no, no, es, no está regulado por, por, por la FCA, no están trabajando en Forex. Bueno, entonces la, la, las oficinas que tienen en... en un... En dubai. en dubai en dubai ajá las oficinas vean con el dinero que, que ellos eh, captan porque son muchísimos y principalmente de colombia con el dinero que ellos han captado pueden hacer muchísimas cosas hasta alquilar un departamento y maquillarlo como que es una oficina omega pro oh, pero... Sí, pero pero, pero entonces los papeles que muestran allá cuáles papeles ¿Nos sea, lo de lo de la FCA? Lo de la FCA no está regulado y usted lo puede reg registrar en la página oficial de la FCA. De hecho, le preguntamos a la gente, a los a los líderes que fueron a Dubái, qué sucedió con, con el registro de la FCA y nos dijeron que eso estaba en trámite y lleva alrededor de seis meses en trámite, pero actualmente no está regulado en la FCA y que nos concentráramos en otras cosas, que eso no era importante. ¿Me entiende? Bueno, y, y al caso de, bueno, eh, y, y bueno esa información que usted me envía, o para aquí yo paso a seguir, ¿qué, ¿qué debo hacer? No, simplemente para que usted lo analice y vea en la, en la empresa que usted está invirtiendo. La decisión... En el momento yo soy inversionista ajá. y he ganado. Exactamente, en todo Ponzi toda persona gana. ¿Qué es lo que sucede? Que usted gana dinero y como usted está recibiendo dinero de las personas que ya han ingresado anteriormente a usted, usted se convence. Porque yo, yo, estoy, yo, solo, yo solo soy inversionista, no más. Correcto. Ok, pero ese dinero, ¿de dónde proviene? El que usted le están pagando y el que usted está recibiendo. De que todos el dinero estos. ¿Viene de, la, de, la de, de venta de las divisas? No, señor, porque si no está registrado por la FCA, quiere decir que no tienen el permiso para trabajar en divisas, en Forex. Entonces, el, el dinero realmente viene de las personas que entraron anteriormente a usted. ¿Qué es lo que sucede? Todas las personas, diamante negro, diamante azul, diamante todos los colores sabidos y por haber, son las personas que más captan y ellos reciben dinero, y de ese dinero del principal se le paga a las personas que están que están por debajo. Ahora, este ahí, ahí estoy. este Hasta este el momento estoy muy ganando. voy ganando. Va ganando, perfecto, me gusta muchísimo. ¿Qué sucederá mañana cuando Omega Pro ya no quiera pagarle a las personas que están ganando, que ya no está recibiendo su suficientes inversores como para pagarle a ustedes y, y se vayan y usted se quede sin su dinero? Pero ¿qué va a quedar sin mi dinero si ya, ya lo que la, lo que está trabajando son las ganancias? Yo en el momento ya, yo saqué ya mi capital, lo que está trabajando es la ganancia ya, yo no estoy me, ya no estoy reinvirtiendo sobre, lo, ah, sobre bueno. mi capital. Ya he sacado, ya he sacado, ya he sacado mi, mi capital más una más mmm, una ganancia perfectísimo entonces yo lo que le recomendaría sí, a usted si, si, si llegara si, yo tengo lógico yo tengo entendido que en el momento que llegue a, llegue a, a, a, a caer la, yo pierdo en Correcto. el momento que, que, que la plata que esté, que esté trabajando allá se pierde eso Correcto. ya lo tengo entendido hace rato porque Correcto. yo tengo yo tomé la decisión de, de, de, de tomar ese riesgo ok, okay perfecto y eso, el, el, riesgo, el riesgo aquí el riesgo no es un, un 20 y un, un, un 50, es un 100% de riesgo que tenemos. Perfecto. Y eso es, lo que, eso es lo, que nos, lo que yo tengo entendido: toda aplicación es eso. Porque en cualquier momento, a cualquier momento, toda, toda, toda la empresa o toda la acción, a cualquier momento cae. No es, no si es... cae la bolsa de valores, cae todo. La bolsa de valores no Estoy, va a caer. Yo sí, yo, yo, yo, la bolsa de valores en cualquier momento ya se cae. Que sí. Pero la, la bolsa de valores lo que caen son los valores con las divisas que ellos están trabajando. No es que la sí, bolsa de valores va a desaparecer y usted ya se quedó sin su dinero. No, ¿Por no, qué? No. Porque hay un movimiento real. Yo no pierdo. Yo no pierdo porque ni yo voy a perder ni, ni otra persona va a perder porque yo no, no estoy invitando a más personas. ¿Usted conoce? No ¿Usted conoce Omniatec? No. Ok. Eh, ¿Sabe quién es Dilawer Sims? Sí. Ok. Es un ingeniero. Ok. Él es el, eh, uno de los CEOs de, eh, de Omega Pro. Él es, es uno de los dueños. Correcto. ¿Apareció en la revista Forbes? Sí, apareció Ajá. en la revista Forbes. ¿Usted ha, visto el con él. ¿Usted ha visto el artículo de la revista Forbes? ¿En el que sí. él aparece? Sí. Ok, entonces me imagino que usted como ya leyó el artículo, en la parte final de ese artículo dice que ningún empresario de la revista Forbes fue parte y que eso fue un anuncio pagado. Me imagino que usted lo leyó. ¿Ese fue un anuncio pagado? Correcto. Si usted leyó el anuncio, al pie del, del, del, del artículo aparece esa información. en la que está en la letra chiquitica en la, no, en el artículo al pie de la información en el mismo tamaño de letra de todo el artículo pero al puro final mm, y me imagino que usted también de, sabe de maneras, que este maneras, señor eh, estuvo en Omniatec, pues, eh, un sistema de inversión similar que lo que duró fueron cuatro años y medio y al día de hoy se encuentra sin estar funcionando y todas las personas que invirtieron en esa plataforma perdieron su dinero Allá el que, el que, vuelvo y digo, el que quiera entrar a Omega Pro, que entra a Omega Pro, yo estoy trabajando en Omega Pro y estoy bien. Perfectísimo. No, y el le... no, no, no tengo que quejarme. La, la, la, no no la idea no es cambiarle la, la mentalidad a nadie ni, ni adoctrinar a nadie para que haga lo que no quiera hacer. La idea es, y a mí me parece muy bien, me parece que usted está jugando las cartas sabiendo de que Omega Pro sí, pues va si no, a caer en algún momento. Sí, a momento se desaparece. Es lógico. Si usted, Obvio. Si, si usted ya eh, sacó su inversión y usted está trabajando con el dinero que le dio Omega Pro, usted está jugando muy bien sus cartas y lo felicito por eso. ¿Sí? Sí, porque yo no, estoy, yo no tengo invertido, o sea, de mi capital ya no tengo más invertido, yo solamente invertí una parte y ya saqué mi capital y ya lo revolví a reinvertir y es lo que estoy trabajando. Perfectísimo. Y empezaré a hacer, eso es lo que empiezo a hacer, no, no estoy sacando ni, le, ni les voy a decir, no, es que tengo que, que buscar gente, yo no busco gente porque yo solamente soy inversionista perfectísimo y me parece muy bien lo que sucede es que en algunos casos hay personas que no saben que es un Ponzi no saben que la burbuja va a explotar en el momento que entren este que entren menos inversionistas de lo que entraban el mes pasado es que lo, lo, lo, lo que pasa y sucede es que aquí el que el que aquí se le habla si, si yo llegara a hablarle a una persona yo le digo bueno yo le yo le tomo le lo invito que entre la compañía la compañía si sí gana pero uh -huh. en el momento que que, que la burbuja uy, está allí a ver, aquí yo de mierda para todo lado menos de, de la mía uh -huh. yo le digo eso sí, yo lo, lo dejo muy claro y el que el que entra entra con ese con, ese, con esa mentalidad el, el que no arriesga un huevo no tiene un pollo ah, okay. y así somos los colombianos el que no arriesga un huevo no tiene nada bueno y, eso, eh, y nosotros aquí los ya, Parte eh, mía yo, yo tengo yo arriesgué en el principio arriesgué arriesgué 20 millones ya saqué esos 20 millones y ya estoy trabajando sobre 40. En realidad los... Ya en el próximo, me da, entonces sobre 40 me dan 80. Cuando termine eso, saco mis 40 y pongo a trabajar los 80. Y ahí voy subiendo. Pero no porque yo, no porque yo voy a estar captando más, más personalidades, sino Solamente con una sola inversión. Perfecto, pero en realidad sí, pues, todos no. los colombianos no son como usted porque yo en mis videos ya me infiltré dentro de Omega Pro e iba a invertir alrededor de 10 mil dólares y la persona no me dio esta información. Si a mí me la hubieran dado, yo hubiera dicho, ok, perfecto, le están diciendo a todas las personas cómo es, cómo sucede. Pero hay personas que están sacando los ahorros de su vida, dineros de propiedades que vendieron y probablemente lo vayan Entonces, a perder antes de que acabe el año. ¿Perdón? Eso va es en cada quien Eso va es en cada quien ¿Esa qué? Pero yo soy más Yo soy más arriesgado Ajá, usted El hay que tomarlo Y si usted mete a alguien, usted le dice esto que usted me está diciendo Claro es Ah, ok yo? Pues yo si me yo? infiltré en Omega Pro y a mí no me dijeron esa información A mí me dijeron nada más, meta la platica Que nosotros vamos a ver si aquí a año y medio Omega Pro sigue funcionando y le devolvemos ya, Yo te digo una cosa yo le digo una cosa, patrón. Uh -huh. De todas maneras, sea el negocio que sea, usted tiene que meterle empuje. Porque si usted pone un negocio y no le mete empuje, nunca va a salir de, nunca va a salir de pobre. ¿A qué Pero se si refiere? Empuje, ¿A qué se refiere con ¿Ah? empuje? Empuje es, o sea, berraquera que cualquier negocio que usted coloca, si usted coloca un, un restaurante de pollos, usted tiene que poner la materia prima sí, la materia la materia prima se, eh, se se recupera vendiéndola. Pero si usted no la vende, ¿qué pasa? Se pierde la se, se pierde y el y el, y el, y el, y el negocio se va para el piso. Correcto. No hay no hay riesgo en todo, lado hay riesgo. Hasta Pero... Usted sale, usted, entra, usted sale de la casa y no sabe si va a volver. Ajá. Todos, todo es riesgo. Si yo si Obvio. yo me hago un negocio, el que corro riesgo soy yo. ¿Le parece? ¿Cómo? el si yo me hago un negocio y no prosperó, el que perdió plata, dinero y tiempo fui yo, pero qué pasa si yo Exactamente. metí a 50 personas a este negocio, pues las 50 personas ah, sí era, sí es que usted tiene que hablar claro o sea yo, en mi posición yo le digo bueno, las cosas son así, así, así, todo negocio tiene su riesgo y si usted entra, y si usted entra yo lo invito yo lo invito Dentro de de puede entrar con 100 dólares. Si usted es 200 dólares en 18 meses, tiene tiene, tiene 200 dólares. A, si no a las personas que usted ¿Oye? mete, usted les dice esto. Claro. Yo sí tomo ese riesgo porque no es que después, si llega caer no lo que me van a decir, Parías, Parías o, o Faustino o José, usted, ¿por qué me, por qué me metió ahí si, si sabiendo que eso no era una captación? sabiendo que usted eso tenía riesgo ¿entonces ah, me okay. van a cobrar a mi la plata? pues eso, es, no, eso no, me, me parece no muy Hasta muy irresponsable y le digo, bueno, si, usted va a entrar, si usted va a entrar hay este riesgo ah, okay. y, no es, y no, es un, no es un no es un 20% ni un ni un, ni un 10 sino aquí el riesgo que usted tiene que tomar es un 100% y las personas que usted ha metido ¿usted les ha dicho esto? yo no he metido personas Ah, ¿Usted no ha metido personas? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Inversionista. Ah, ok. ¿Y todo eso que me está diciendo de que usted a las personas que mete les dice todo esto? Sí. ¿De qué es pues un.? Se está, grabando la, la... se está grabando, ¿cierto? Sí, correcto. Um... ¿Por qué hay algún sí, pues. problema? Claro. ¿Por Porque qué? usted ya me, me informaba desde el principio. Ah, no, pues... Eso, eso es ilegal. Eso que está haciendo usted sí es ilegal. Eso que estoy haciendo yo es ilegal. Yo estoy dando... Si yo estoy, si yo estoy dando su número de teléfono o su nombre, es ilegal. Pero como yo no lo estoy dando, mi hermano. Pero, o sea, ¿y, y, ¿y cómo consiguió mi número? Por medio de una prospección que me dieron para yo trabajar... Vea, le voy a explicar cómo funciona Yo me hice pasar por inversionista de Omega Pro Me dieron una base de datos de números de teléfonos Para yo trabajar y prospectar Y resulta que esos números de teléfonos Estaban en, en la lista de donde usted aparece En la lista donde yo aparece Correcto Bueno, no, no puedo seguir hablando Me tengo que ir porque tengo un trabajo que hacer Con muchísimo gusto, que le vaya muy bien Que tenga buen día ha ha ha